Ya llegó la temporada 3 de Duelistas Legendarios. El día de hoy vamos a abrir tres cajitas para ver qué tal nos sale. Un ¡Unbox! Listo, pues vamos a empezar con... Eh, pues bueno, la promo. Que ya, no, ya la vieron. Es Hero Elemental Sunrise. El dado también que, pues en esta ocasión... Es de el Hero Elemental Neos. Y, pues bueno, vamos a... Abrir estos dos sobrecitos que pues, la verdad es que vienen bastante bastante chonchos. Entonces, recuerden que vienen tres ultras. Así es que vamos a irnos rápido para llegar a ellas. Eh, Inmortal, péndulo, dimensión, Marines, Circulation, Illusion Magic, número C88. Joan, el espiritualista, Dark Calling, Malicious Edge. Y aquí empezamos con la primera Ultra. Que es Dark Magic Arts Circle. Esta pues ya sabíamos que se iban a repetir. Magician Souls, muy bien. Esta pues es de las que van a costar trabajo. Pero ya la tenemos. Muy bien. Muy buena carta. Y pues bueno, este es como el. Título azul, entonces la verdad es que se ve bastante bien con el arte de la carta. Vamos a seguir con el otro: Centers of Doom, la A de Final, Magician of Dark Illusion, el geoglifo, y aquí empezamos con la primera ultra que es Earthbound. Inmortal. Así la Pisco. L scrap Iron Signal. Otro Earthbound. Miracle Fusion. Y aquí está el Evil Hero Infernal. Inferno Wing. Muy bien. Oversoul. Y Satellite Warrior. Pero bueno, vamos a empezar. Bueno, otra vez nos salió lo que es Elemental giro Sunrise. Y otra vez el, el mismo dado. Pues vamos a ver si no nos sale otra carta extraña que ni siquiera es del set. Geoglifo otra vez. Edition of Dark Illusions número C50, C15 y aquí está el número C40. Muy bien. Aeroflash Flash. Malicious Edge. Un dragon killer. Número C88. Emergency Call. Y perfecto. Malicious Vein. Estas son también de las que vimos que van a Van a costar trabajo salir. Pero bueno, ya nos salió muy bien. Axel Synchron y Magician of Chaos. Que también es una muy buena carta. No sé, vamos a ver. Terror Baby. Mensaje A. Uh, uh, Geoglyph otra vez Illusions y Preda Practice Muy bien Este es pues bueno de las reimpresiones que, que tal vez se vayan a usar Por la variante de Branded Preda Planta Mensaje L Infernal Sniper Otro Inmortal Oferta a los inmortales Ascator Que pues bueno esta no Parece que es, es un poco ya más, más Común que, que salga inmortal Y Honest Neos Muy bien Muy bien Este es muy, muy muy buen arte El del Honest Neos Y perfecto Bueno salió el, el dado el dado púrpura del mago oscuro, que es de los difíciles. Mm, también pues salió de Dark Magicians, que honestamente se ve mucho mejor en Starlight. Que pues bueno, si, si vieron el, el video, nos, nos salió. Y pues bueno, ahí les voy a dejar en eh, la tarjeta por si es que quieren revivir ese momento. Y pues bueno, vamos a continuar con los dos sobres que faltan. La verdad es que hasta ahorita muy bien. Ha ido muy bien el Unbox, entonces, pues bueno, a ver qué más nos sale. Geoglifo, Ilusiones, C15, Sangan, <ríe> qué curioso, una carta muy, muy nostálgica. Mm, Hero Signal, Earthbound, la N, Scrap Iron Signal, otra, Preda Planta y un inferno eh, wing vamos a ver qué más y nos salió otro honest neos vamos a pasar al último y vamos a ver puppet parade performance pal pero Inmortal, y otro Predapractice, muy bien, este tiene las letras azules Y de hecho se ven así como un poco carcomidas, no sé, qué raro Necroface King's Castle Magician Circle Onomatopikop Aquadolphin, otro, este, Inferno Wing muy bien. Oversoul. Otro Earthbound. Y Satellite Warrior. Muy bien. Allí. Y pues bueno, nos salieron tres de este, que es el Inferno Wing. Dos rojas y uno azul. También nos salieron dos Satellite Warrior. Dos eh, Ones Nios. Dos Prueba Practice, igual, uno con letras azules y el otras amarillas. Y bueno, aquí ya estas son las que no se repiten, que es el Inmortal la Apizku, Dark Magical Circle, las Magician Souls, muy bien, con letras azules, eh, Malicious Bane, también sangan eh, Ascator, Magician of Chaos, este número C... 40, y esta carta súper rara que no debió de haber salido aquí es ni siquiera es, es de otra expansión diferente pero pues ahí está la evidencia salió no salió en el primer sobre y pues a continuación les voy a poner el top 5 según el precio también el total de cuánto nos costó nos, to, nos costaron las cajitas y pues más o menos cuánto pues fue de todas las metalizadas y pues también vamos a poner a la favorita Ken, y pues con, su, con sus letritas azules se, se ve muy bien. Eso es todo por hoy, si te gustó el video te voy a invitar a que te suscribas y pues nos vemos en el próximo Jugendbox.